hola qué tal amigos cómo están mi nombre es Yadira nuevamente en mi canal y bueno en esta ocasión yo les tengo un video preparado acerca de cómo poner y quitar lentes de contacto ahora eh, la primera recomendación que yo les haría a todos aquellos que necesitamos eh, ponernos o colocarnos lentes de contacto eh, ya sea porque tenemos miopía o o alguna otra necesidad o simplemente porque queremos colocarnos lentes de contacto de color, eh, yo les sugeriría primero que nada adquirir lentes de armazón, ya que uno no puede tener lentes de contacto o pupilentes todo el tiempo. En determinado momento te los tienes que quitar, ya sea para dormir o incluso pasadas las 8 horas, que, su, eh, que se supone que es lo recomendable para, para usar los, los pupilentes. Y bueno, eh, bueno, para mí lente de contacto y pupilente es lo mismo, aunque yo cuando voy a, a comprar mis lentes de contacto siempre me corrigen. Entonces, este, honestamente no sé si exista una diferencia entre lente de contacto y pupilente, pero yo la verdad es que lo manejo de la, pues de la misma manera, ¿no? Y bueno, eh, me decidí a hacer este video porque yo ya tengo muchos años usando lentes de contacto eh, ya que tengo bastante miopía en un ojo tengo menos 5 y en otro ojo tengo menos 4 y bueno, yo ya estoy muy acostumbrada a usar lentes de contacto. Eh, aún así, eh, bueno, yo he escuchado de personas eh, que, que compraron lentes de contacto y que, y que no pudieron colocarlos, que estuvieron intentando mucho tiempo, incluso horas, y que no pudieron colocarlos. Y una de estas chicas me dijo, bueno, es que yo creo que no me pude colocar los lentes de contacto porque, porque mis ojos son, son muy chiquitos. Honestamente no creo que tener ojos pequeños sea un impedimento para, para usar lentes de contacto. Yo más bien pienso que no, no hallaron la manera de, de colocarlos y, y bueno, terminaron rindiéndose y al final se tuvieron que resignar simplemente con usar siempre lentes de armazón. Ahora, para las personas a las que nos gusta hacer ejercicio, en mi caso eh, antes iba al gimnasio y por lo regular voy a correr, entonces eh, para mí usar eh, lentes de contacto es muy importante para para poder hacer esas, estas actividades que con lentes de armazón, la verdad es que sí, sí se dificulta bastante y llegan a ser estorbosos los, los lentes de armazón. Es por eso que yo prefiero usar pupilentes. Los pupilentes que yo uso son de uso mensual, ya que hay unos pupilentes que son de uso de un año, y de hecho la primera vez que yo adquirí lentes de contacto eh, fue por, por lentes de un año y no los recomiendo porque a eso del año, del medio año o a los seis meses ya se me habían infectado. Entonces los tuve que tirar y tuve que comprar otros. Entonces pienso que cuando uno compra lentes de contacto de un año es más probable que se te infecten antes de, de que cumplas el año y al final los vas a tener que tirar. Debo aclarar que yo no soy oculista, no soy oftalmóloga, solamente soy una persona que ya lleva varios años usando lentes de contacto y creo que mis tips eh, para colocarlos y quitarlos pueden ser de utilidad para alguien que, que ha estado intentando colocarse los lentes de, de contacto y no ha podido hacerlo. Y bueno, eh, aclarado este punto voy a comenzar. Yo coloco mis pupilentes en un estuche como este, y si se dan cuenta, eh, la parte verde dice una R, que es la R de right, que significa derecho. El pupilente derecho siempre lo guardo aquí y el izquierdo acá. Es importante usar el mismo pupilente en cada bueno, en, en el ojo que corresponde aunque tenga el lente la misma, la misma graduación. En mi caso, ambos pupilentes tienen la graduación de menos 5. Aún así, cada uno tiene un ojo asignado para que no se mezclen, ya que me comenta el oftalmólogo que eso puede ser eh, un... ¿Cómo se llama? Que puede propiciar eh, que se cree infección en el ojo. Y bueno, eh, bueno, este es el estuche, este es el líquido con el que, con el que um, hago la limpieza del pupilente. Este producto eh, a mí me lo recomendó el oftalmólogo porque en una ocasión me dio infección en los dos ojos por no quitarme los pupilentes antes de dormir. Entonces, eh, bueno, yo también limpio este, mis pupilentes con este líquido. Para guardar los pupilentes, siempre vamos a usar esta, este producto, que bueno, hay diferentes marcas, en esta ocasión yo estoy ocupando esta, y es un líquido para lentes de contacto blandos así lo piden en la tienda donde, pues donde venden lentes ok, entonces siempre que vamos a guardar el pupilente eh, vamos, a, eh, vamos a guardarlo con este líquido ok, entonces este, si se pueden dar cuenta este es del ojo derecho y voy a proceder a colocarlo voy a tomarlo y voy a sacarlo con mucho cuidado y así si pueden apreciarlo está completamente redondo ¿ok? entonces lo que voy a hacer con el lente de contacto voy a limpiar el pupilente con esta solución un par de gotas y okay, lo voy a masajear pero antes de esto es importante que nos lavemos las manos eh, para que no infectemos el pupilente en mi caso voy a ocupar este cloruro de sodio para limpiar el líquido que ya le puse Lo voy a masajear un poco. Tienen que fijarse que el pupilente no tenga ninguna lana, ningún otro residuo. De lo contrario, les va a doler el ojo como si tuvieran una basurita. Entonces, eh, bueno, ya una vez que revise el pupilente, me lo voy a colocar. El secreto para poner los pupilentes es el siguiente. Con la otra mano, en este caso yo lo hago con mi mano izquierda, voy a poner este dedo, el dedo medio así para que sostenga la parte de abajo de mi párpado y con el dedo índice voy a sostener mi párpado móvil. Y esto es para no parpadear durante eh, cuando me esté poniendo el pupilente. Voy a mover mi ojo en, a la derecha y hacia la izquierda para que el pupilente se vaya acomodando a mi ojo. Es importante empezar a mover el ojo cuando ya tenemos el pupilente porque de esta manera el pupilente se va ajustando a nuestro ojo. Y esto es para que no se caiga. Oh, my God. Okay. Y de esta manera ya tenemos el primero. Y con el izquierdo vamos a hacer exactamente lo mismo. Nuevamente voy a tomar el pupilente con mi dedo índice y lo voy a sostener con mucho cuidado para no romperlo. Así. Voy a sostener mi párpado inferior y el párpado móvil con el dedo índice para que no parpadee cuando me esté colocando el pupilente. Voy a mover mi ojo hacia la derecha y hacia la izquierda para que el pupilente se ajuste. Y de esta manera ya tengo mis lentes de contacto puestos, ¿ok? Como se pueden dar cuenta, aquí el secreto para colocar los lentes de contacto es sostener tus párpados de esta manera para que no parpadeemos al momento de colocarlos y con este dedo índice del otra mano simplemente colocar el pupilente, ¿ok? Este es el resultado final. Para quitarnos los lentes de contacto, lo que vamos a hacer, eh, primeramente vamos a enjuagar el estuche al que, donde los vamos a poner y lo vamos a enjuagar con agua y con jabón. Esto es para quitarle cualquier residuo que tenga de el líquido para pupilentes blandos. Y eh, bueno, ya una vez que tenemos el estuche limpio, como ya les comentaba es importante que el ojo derecho lo guardemos específicamente en un lugar destinado al ojo derecho y el ojo izquierdo pues en la otra parte y que de esa manera los vayamos usando y bueno eh, para quitarnos los pupilentes lo único que vamos a hacer bueno lo que yo hago y pienso que es muy fácil es simplemente eh, Jalar un poco el párpado, el párpado, este párpado, que no me acuerdo cómo se llama. Y lo único que voy a hacer, voy a arrastrar el pupilente. Así. Y una vez que ya lo tengo arrastrado hacia la zona blanca de, del ojo, solamente con el dedo índice y el pulgar, lo voy a tomar suavemente. De manera muy suave lo voy a tomar hasta que se doble un poquito y lo pueda sostener de esta manera. Y bueno, de esta manera lo guardo y es muy importante colocarle la, el líquido para lentes de contacto blandos para que no se nos seque el pupilente. Y vamos a colocarle el líquido hasta que el líquido cubra completamente el pupilente. Voy a hacer exactamente lo mismo con el lado izquierdo. Sostengo un poco el párpado inferior con este dedo y con el dedo índice y el pulgar. Ok, arrastré el pupilente hacia la zona blanca del ojo y con el índice y con el pulgar lo tomé. Es muy importante que antes eh, de quitarnos los lentes de contacto y de colocarlos, nos, la, nos lavemos las manos eh, bien con jabón para que de esta manera no infectemos los, los lentes. Y bueno, esto es todo por el video de hoy, espero que les sea de utilidad, suscríbanse a mi canal en caso de no haberlo hecho todavía y compartan el video si piensan que esto le puede ser de utilidad a alguien. Y bueno, eso sería todo. Bye.